Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, tras una temporada dedicada exclusivamente al Wild of The Hunter, he vuelto a mis orígenes, al The Hunter Carlos The Wild, y en esta ocasión ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando me he encontrado mi primer Great One de alce, así que os voy a mostrar el lance y sin más preámbulo, comenzamos. ...nos estamos acercando al lago... ...ahí tengo varios bebederos y descansaderos... ...mira ahí tenemos un alce... ...un nivel 3... ...vamos a seguir mirando... ...a ver qué nos encontramos por aquí... Finalmente, ...mira ahí tenemos una, una... ...es una hembra... ...es una hembra... ...vamos a mirar... ...por ahí nos entra otro... ...nos entra otro... ...un Gritwan, un Gritwan... ...tenemos una leyenda señores... ...tenemos un Gritwan leyenda... Cogemos nuestro 300 Apuntamos y disparamos Veamos de nuevo el impacto Justamente cuando pasa Le pegamos en el pulmón Sale el animal corriendo No hemos podido hacer un doble pulmón Puesto que estaba esquinado Y ahora vamos a, a recogerlo Venga perrete, búscamelo Ya perrete sale sale corriendo Vamos a mirar con, con la mira A ver si lo vemos correr por ahí No, no lo vemos correr Pues nada Vamos a dejar que Perrete no, no lo encuentre. Madre mía, tengo el corazón a, a mí, que se me va a salir de la caja. Mi primer Grid One. Vamos a ver la sangre. Esperemos que ha sido impacto vital. Sí, sí, le hemos dado el impacto vital. El animal está muerto. No nos va a penalizar. Así que vamos a, a recogerlo. Madre mía, mira que salió ya el Grid One hace tiempo, pero no, no lo había no había nunca visto ninguno porque me he dedicado estos meses a, a jugar al otro juego a Wild The Hunter es más completo pero es distinto la, las mecánicas son distintas pero ambos juegos son son maravillosos y bueno es una sorpresa que eh, al tercer día de volver a, a jugar al, al The Hunter me he encontrado con el One ya vemos la sangre ya vemos allí el contorno fiam de nuestro Kid One vamos a acercarnos para hacer una una foto escuchamos la señal de advertencia de otros animales madre mía, qué cornamenta. tiene la piel moteada parece parece un gamo vamos a ver perrete si te puedes poner ahí para una foto esto tengo que, que inmortalizarlo en fotografía ahí tenemos una vamos a ver Encuadramos otra vez por aquí. Nos vamos a acercar, otra vez de otro ángulo, a ver desde otro ángulo, a ver si podemos cogerlo por este lado de aquí atrás. Así, parece que estáis sentado mirándonos. Acercamos la cámara, perfecto. Tenemos un, un encuadre muy bonito. Vamos a ver, si hacemos la captura. A ver dónde hay a ver, nos retrocedemos un poquito más Con el perro de atrás Y venga, así ya tenemos la captura Lo que no sé si nos va a salir Con la marca Cian, Pero bueno, vamos a recogerlo Señores, mi primer Grid One 284,71 Una maravilla Vamos a A inspeccionarlo Ahí tenemos el Grid One Un Grid One qué cornamenta, madre mía, es un animal muy bonito es distinto, pero es un animal muy bonito la verdad es que me gusta más la, la cuerna del del diamante pero bueno, es un Great One y un Great One es algo que no se caza todos los días ni todos los meses pues nada, lo disecamos os voy a poner el mapa para que veáis en la zona norte donde está cazando y me voy a ir al nuevo pabellón pues para colocarlo ya estamos en el nuevo pabellón vamos a abrir la puerta, aquí ya tenemos la puerta abierta y nos vamos a acercar, aquí no vamos a tener problema, puesto que los vamos a colocar en donde nos dice, cada uno tiene su, su sitio, menos el, hay un, este central que podemos poner otra cosa, aquí tenemos el alce, pues nada, colocamos el alce, como veis, lo hemos cazado hoy, 18 de marzo, eh, nada más cazar, eh, estoy haciendo el, el vídeo Así que vamos a verlo Madre mía, qué animal más bonito Vamos a hacer una foto para la portada Lo tenemos encuadrado, yo creo que con esta foto vamos a hacer la portada del vídeo La verdad es que, disculparme que estoy un poquito nervioso Pues bueno, ya lo tenemos colocado